Oh, no. ¿Luca? ¿Qué te pasa cuando ves esto? Nada, nada, qué sé yo. Wey. ¿Qué nada? ¿Qué no te va a pasar? ¿Sos, nada? Celoso? ¿Sos celoso? No, no, no soy no. muy... ¿No? Famoso, la verdad. No, no, en parte creo que, qué sé yo, tipo Marcos, Romina, Daniela, son personas que... O sea, antes de que entre Julio a la casa, uno de los mayores miedos que teníamos yo y la familia era que tenga una mala convivencia porque ya estaba muy sensible antes de entrar. Entonces, bueno, tenemos un poco de miedo que entre como media vulnerable. Pero bueno, gracias a... No sé yo, a Marco, a Daniel, digamos hay muchos, que seas ¿no? tan políticamente correcto que no te pase ¿Sos nada. Hermoso o sos mozo? <risa> Con ese no te creo. Igual está bien, digo, pero parece, confía, confía en su confía novia. Vos confías plenamente, pones las manos en el fuego por Julieta, se sí, no, por... sí, nota pero... además que te está te, es leal. Se sí, sí, la ve leal. Bien, ¿Ponés las manos en el fuego como te dijo Nasa. Sí. sí, obvio, si no no tuviese novio. O sea, sé cómo es, por eso confío en ella, si fuese Pero ahí otra viste manera. está encerrado, la tentación. Y bueno. ¿Vos no te tentarías en su lugar? No, o sea, tentaciones puede tener todo el mundo Pero de ahí a fallarle a una persona Diciéndolo de mi lado Una persona que te ama, cómo nos bancamos nosotros La relación que tenemos, el amor que es tan sano, tan maduro Por una tentación de momento tenés que ser muy como... Se rumoreó de lo tuyo Sabías que sí, lo escuchaste a eso, como que la rumoría que había sido infiel? viste los cuernos a la pobre Disney? Sí, sí. pobre varias veces, nada, obvio que no. Pero ah. se lo escuchaste a eso. sí, sí, sí me llevó. Hubieron dos cosas. Una de una foto que subí con mi prima, que yo no lo podía creer. Pero era sí. tu prima. Dale. Era mi prima y después cuando se, cuando la gente supo que era mi prima, eh. empezaron a decir, ¿y quién te dice que no está con la prima? Ellos, bueno, cualquier cosa. No, en Twitter dijeron que, no. que te vieron chapando en un boliche con una mina, sí. pero lo dijeron, ah, no ah, había ah. pruebas, ni fotos, ¿No ni nada. ¿No fuiste vos, Tefe? No, yo no fui, ah. pero sí te escribí, te lo pregunté. Eh, después vos saliste a desmentirlo, ah, creo. No me acuerdo si hablamos. Eh, oh, sí, eso no me acuerdo si salí a desmentirlo. Sí, eso fue re loco porque literalmente... O sea, se inventó. No es que fue algo sacado del contexto, la... que se transversó, sino que directamente le inventaron. Yo no lo podía creer cuando pasó. ¿Estás yendo a bailar? ¿Está yendo a boliche? Sí, obvio, voy. voy a bailar. Ahora ya no tanto. Y él no está encerrado. ¿Y ustedes son de ir ¿Que en se pareja? se joda, <risa> que se joda sí, Disney. Sí, ¿Son de salir en pareja los, a las, bol, los boliches? ¿Juntos? Sí, sí, juntos o separados. ¿Igual separados? vos la ves con Marcos? ¿Es el tipo bueno. de chico que le gusta? Eh... O no se podría tentar nunca. Uno se supone que conoce pero los gustos de, sí, del parecido. novio, de la novia. Claro. Físicamente sí, físicamente es refachero, chabón. Pero después, en personalidad, no sé si es el tipo... Mm. Si es bueno, eso está bueno y es tranquilo, pero... Para mí están los dos jugando al histeriqueo. Sí. Porque saben que rinde Saben que garpa Obviamente que hay una cosa ahí De tensión Sí ¿Vos decís que están jugando O vos decís que Marcos Gusta de Julieta? Para mí él gusta de él Para mí sí, no gusta yo que sí. Nacho también ¿Vos Para mí acostumbrado Marcos Muy lindo, también, ¿no? Muy bien, ¿no? Acostumbrado? ¿No? Para mí Marcos Gusta de él también sí en primer lugar sí, no sé sí. si gusta de alguien de la casa sí, está muy pendiente ves. de él y de su juego como Tasa, todo el tiempo calculando Tasa, la, última, la última vez que estuviste con Julieta antes de que ingrese a la casa cuál sí. fue el diálogo ¿Qué pasó qué sentían los dos no porque era un eh, cambio muy grande por mucho tiempo obviamente sí obvio y hablamos el último día bueno fuimos a un hotel ahí y mmm, nada hablamos un poco de todo era un telo eh, no, no, te... <ríe> eh, sí, fuimos, bueno, hablamos un poco de todo, obviamente Yo básicamente le dije que, que me alegraba porque iba a hacer algo para ella Que le iba a impulsar un montón y eso, la respuesta me pone muy feliz Después, bueno, sí, obviamente le dije que, que tanto yo afuera como ella adentro eh, Tenemos que proteger nuestra relación Quién te oh, dijo no? que vos le dijiste antes de entrar? No sí. te voy a perdonar una que te mandes bueno, eso que nada, no fue que le dije así, pero lo que Él le dije fue ella. Yo tránsito. le dije, o sea, yo lo que le dije fue yo no le doy a nada más que en este mundo valor que a nuestra relación. O sea, sea un juego, sea algo de un programa, lo que mm. sea. el programa, por más que está buenísimo y te impulsa un montón, al fin y al cabo no te puede dar más que fama o plata. Entonces, mm -hmm. yo, yo sé que mi pareja, al igual que vos lo tendrías... Claro, que, si así, hay amor, mi... hay amor, punto. Y vos, yo sé que mi pareja, está que es de esas dos cosas, por sobre encima del amor, por sobre el amor... ¿Cuántos digo? años tenés? Es una desilusión. 21. Ah, igual pente que... Ay, re Muy pendex los dos. Ayer, ayer perdimos, perdimos un gran hermanito, perdimos al conejo. El jueves va a estar sentado acá charlando.